Cuatro horas que tengo el cuerpo de mi novia en la pieza y nadie me dice cuándo se lo van a llevar, el olor es insoportable Le tapaste todos los orificios, ¿no? Sí, ma. Es ilegal que lo entierren en el patio, pero es legal que lo metan en la heladera ¿Por qué María no se escucha? Está muteada y no se da cuenta no, mujer pelotuda. Sí, ya sé que estamos en cuarentena y con más razón en el único lugar que puedo estar es en mi casa y tengo muertos huerto pudriéndose en la pieza